ya volvimos ya aquí estoy compartiendo la pantalla estamos utilizando una app que se llama app sorteos y esta tiene el propósito de hacer que todo este sorteo sea más transparente y limpio contamos con 10 participantes y la dinámica del sorteo será la siguiente lo que haremos es que se harán tres rondas en las primeras dos rondas el nombre que salga será eliminado y en el pero el tercero será el ganador. Entonces, empezaremos con la primera ronda, título. Y tenemos aquí a los 10 participantes. Belinda Rodríguez, Gaby Fierros, Adelín Campos, Marcela Asensio, Perla Cecilia Nuño Nieto, Zaira Cruz, Leonardo Arrellano, Lulú Escobedo y Alex, Alex Okumi, Cortés Fuentes. Ok, empezaremos, comenzar. Y... Eh, solo haré una haré tres mezclas esto para que pues, sea sea lo más aleatorio posible la segunda y la tercera recuerden en esta primera ronda el nombre que salga será eliminado ok comenzar 5 4 3 2 1 Okumi Fabiola Cortés Fuentes, una disculpa, lo lamento, se elimina. Pero no pasa nada, tal vez el próximo año, este, con, si participas, a ver qué otra cosa se gana. Eh, para los que empiezan, los que están empezando a ver el en vivo, Okumi Fabiola Cortés Fuentes no es la ganadora, este, sale, de, sale de, de la rifa y tendremos la segunda. En esta, Okumi Fabiola Cortés queda eliminada, ya solo tenemos nueve participantes, esta es la segunda ronda, también en esta queda eliminado. Y recuerden, el premio sería un kit cortesía